Vamos a desgranar el programa que presenta EH Bildu a Juntas Generales, pero antes déjeme que me refiera al, al tema del día, de los últimos cinco días, desde que Covite realizó la, la denuncia de, de las listas electorales de EH Bildu. Esta mañana ha habido un cambio y el y su partido ha anunciado, ha rectificado, retirando a los a estas siete personas con delitos de, de sangre de las listas electorales. Eh, le pregunto por su, por su opinión. Bueno, pues yo creo que nos toca reconocer, ¿no? Reconocer y poner en valor el, el esfuerzo y además yo diría incluso que el, eh, que el esfuerzo histórico por parte de Euskal Herria Bildu y además de todas las personas que, que participamos en Euskal Herria Bildu, bueno, pues en esa búsqueda de un futuro eh, normalizado, de eh, paz, en paz y, y, to, y sobre todo en convivencia, ¿no? Entre todas y todas. Desde luego yo creo que cada paso que hemos dado desde Euskal Herria Bildu ha demostrado nuestro compromiso por la paz y por la convivencia y yo creo que además en eso se y el paso de hoy pues en esa dirección va, mirar al futuro y no caer en bueno pues no caer en, en polémicas que no nos llevan a ningún lado, que nos ponen mirando hacia atrás. No, en eso no vamos a entrar, vamos a seguir mirando al futuro. Pero si eso es así, ¿por qué se ha tardado cinco días en tomar la decisión? Eh, yo creo que, además insisto, creo que Euskal Bildu, a Euskal Herria Bildu se le debe reconocer también los pasos dados y el paso de hoy ha sido uno más. Eh, se ha recorrido mucho camino, efectivamente queda mucho por hacer, pero bueno, apelo además a la responsabilidad de todos y todas a preocuparnos realmente de las cosas eh, pues de las cosas a las que la gente le está preocupando y desde luego no vamos a caer en polémicas eh, salpicadas además y de manera interesada por la ultraderecha y bueno, algunas veces también que algunos partidos de aquí también la hacen suya. Por lo tanto, no nosotras y nosotros seguiremos mirando al futuro, seguiremos trabajando por la paz, por los derechos humanos, en el respeto absoluto a las víctimas, y ese es mi compromiso. Hablamos ahora de, del programa, miramos a, a lo que ustedes prometen o proponen para las Juntas Generales y vamos a referirnos en primer lugar a la, a la reforma a la reforma fiscal, porque eso es lo que la primera tarea seguramente a la que se va a tener que enfrentar las próximas Juntas Generales. Hay una reforma pendiente. No sé cuál es la posición de H. Bildu al respecto. ¿Hay que subir impuestos? Eh, yo creo que Euskair lo ha dicho por activa y por pasiva, hay que hacer una reforma fiscal, además eh, buscando bueno, pues un sistema que, que sea más justo para todos y para todas. Además un sistema que equilibre las rentas de las personas que menos tienen, bueno pues eh, frente a esas empresas que a día de hoy están teniendo beneficios eh, bueno, pues en esta situación tan complicada a veces. ¿no? Eh, nosotros y si nosotras planteamos eh, un sistema eh, bueno pues más justo, sin ninguna duda, y desde luego no hacemos nuestra la, la reforma fiscal pactada, por cierto, entre pena. NVPS, bueno pues con el partido popular. Por lo tanto, nuestra, nuestro balance es negativo a este sistema fiscal. Y además eh, planteábamos hace pocas semanas eh, bueno implementar eh, impuestos a esas grandes energéticas, a esas grandes bancas, eh, bueno, pues eh, que tienen beneficios extraordinarios en esta situación, a veces también tan extraordinaria, pero en el sentido contrario, ¿no? por lo tanto, bueno, pues nosotras vamos a seguir en ese en ese sentido. De incrementar, si le entiendo bien, eh, los impuestos solamente a esas empresas. Solamente a los no beneficios de, los esas, beneficios empresas, de claro, esas empresas. A los beneficios Claro, claro. Estamos en una situación muy complicada en la que los beneficios eh, a mí se me hace difícil hasta ponerle ceros a la derecha de los de lo que tienen y de lo que están ganando. Y yo creo que no es un momento en el que la gente puede llegar a final de mes, no podemos hacer la compra, eh, no se puede pagar la factura de la luz, es tan complicado eh, Bueno, pues eh, llegar y llenar incluso el depósito. ¿no? Entonces, bueno, pues entendemos que, que esos beneficios son obscenos a veces y bueno y tienen que, que aportar, tenemos que apelar a la responsabilidad fiscal en este caso para que las empresas aporten porque también de ellas depende que los servicios públicos se puedan mantener. Ustedes han propuesto, creo, una mesa socioeconómica con la participación de instituciones, de asociaciones empresariales, de sindicatos, para una reflexión y analizar hacia, hacia qué modelo industrial puede, puede caminar en Álava. Y no olvidemos que Álava es la provincia más industrial, un 30% de nuestro PIB es, lo, procede de la industria. Efectivamente, creemos que estamos en una situación eh, socioeconómica bastante complicada, por lo tanto, yo creo que la aportación en, en la parte sindical económica eh, ...económica y social de todos los agentes es necesaria, en ese sentido hay que hacer una transición socioeconómica y hay que ver que la, que la economía de, de este territorio que efectivamente es industrial, se basa sobre todo en dos pilares, no en, por una parte en la automoción y por otra parte en la zona de hieraldea con el tema de la producción de tubos. Dos, eh, bueno, dos sectores a día de hoy muy dependientes con el exterior y, y en cierta medida vulnerables. Por lo tanto entendemos que hay que, que hay que abordar esa transición socioeconómica, hay que diversificar la producción, las producciones y desde luego hay que poner en valor, por ejemplo, se me ocurren los 88 polígonos industriales que tenemos en el territorio que están o en desuso o vacíos. no Yo creo que tenemos muchas oportunidades... 88. Sí, exactamente, 88, parece mentira, pero hay. Y entonces creo que tenemos muchas oportunidades, ahora es un territorio absolutamente de oportunidad de hacer cosas, pero no, pero hay que diversificar, hay que diversificar y bueno, y desde luego hay que tener en cuenta la tecnología, claro. Hablábamos de, de impuestos y usted hacía referencia lógicamente a que de ello dependen los servicios que presten las administraciones, en este caso la diputación y el bienestar social o el sistema de cuidados, que es un poco a lo que a lo que vamos evolucionando, es parte de sus principales competencias. ¿Esto cómo lo hacemos? Sabemos que ahora mismo de cada cinco euros recaudados, dos van a, van a, este, a este objetivo. Para que haya más... Eh, Además vamos a tener que invertir más, necesitamos, necesitamos más ingresos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eh, lo que hemos estado viviendo en los últimos años yo creo que es eh, en cierta medida una, una decisión por privatizar el sistema de cuidados, ¿no? Y nos parece además algo totalmente irresponsable. Eh, fíjate, de las 4.300 plazas eh, de residencias que hay sí. en el territorio, solamente el 14% son públicas. Entendemos que, que eso hay que revertirlo. Se está desmantelando, por ejemplo, la residencia de San Prudencio, un, bueno, pues una joya de la corona en el territorio y desde luego nosotros y nosotras planteamos que hay que poner encima de la mesa un plan para crear plazas públicas, eh, y bueno, para garantizar servicios de calidad, eh, y desde luego, como no, bueno, pues condiciones laborales dignas también para las personas que cuidan, ¿no? Tenemos, fíjate, en las residencias privadas hay más de mil mujeres, porque por cierto está muy feminizado ese, ese terreno, ese, ese sector, eh, bueno, pues sin un convenio justo, por lo tanto, no solamente hay que garantizar los cuidados y que las personas cuidadas eh, tengan unas condiciones de vida dignas, sino también las personas que cuidan bueno, pues que por lo menos tengan un convenio y unas condiciones laborales también dignas. Quienes hablan de, de de concierto, de plazas, de concertar plazas en residencias, eh, abogan por la eficiencia y también por el, por el dinero, porque resulta eh, más barato, si podemos hablar así, o es menos gravoso que el construir o el tener residencias públicas y que todo el sistema sea público. Eh, me lleva a preguntarle, ¿lo podemos pagar? Mira, en principio lo primero que hay que decir es que, que concertar eh, plazas, bueno, eh, justo sí, nos decían que han creado plazas y, y Arabarren, por ejemplo, que es la, la ¿Sí? residencia que sí se llama, eh, bueno, pues no es una residencia pública, son plazas concertadas. Y fíjate, cuando se habla de lo que nos cuesta el dinero, tenemos dos ejemplos muy curiosos, eh, como es la, la residencia del agua y la residencia de Bechuco, que fueron dos, eh, dos eh, residencias, que bueno, que son dos experimentos que han demostrado con el paso de los años que se han ido 70 millones de euros en un experimento, que desde luego ha sido eh, privado, ¿no? Entonces entendemos que hay que darle la vuelta. Nosotros hace pocas semanas presentábamos la posibilidad de la residencia de Aris ¿no? Una residencia pública con gestión privada, algo que no entendemos y es verdad, sabemos que es difícil darle la vuelta a todo el sistema, por eso entendemos que, por ejemplo, la residencia de Aris Navarra nos podría servir, bueno, pues para ir en esa transición hacia ese sistema público, porque es la única manera de poder garantizar a todo el mundo que pueda acceder a una residencia pública de manera, bueno, pues de manera justa, ¿no? Porque las residencias, o sea, porque las las plazas privadas, bueno, pues es lo que tiene, que al final acceder es muy complicado. ¿no? ¿Rechaza H. Bildu el concierto en todos los casos? Eh, nosotros planteamos que hay que hacer una, además, para nosotros la concertación es una especie de, de hilo hacia la publicación Por eso pedimos y desde luego nos han negado una y otra vez prepar, eh, poner encima de la mesa una norma foral de concertación ¿no? Donde se, se pongan las condiciones de esa concertación, donde se pongan las condiciones de las personas que trabajan ahí Y también eh, donde se garanticen las, los cuidados y de manera digna las personas que viven allí. En ese sentido para nosotros la concertación es el paso previo a la publicación Uh -huh. Hablemos ahora de, de equilibrio territorial. En un territorio como el nuestro, una provincia como la nuestra, Álava, en la que mmm, prácticamente Vitoria es el 80%, tenemos gran desequilibrio con, con nuestros pueblos, eh, una población además envejecida en muchas zonas de, del territorio, se quejan de falta de servicios. Eh, ¿Ustedes qué propuestas les lanzan? Pues mira, es una preocupación que, que además eh, la llevamos dando vueltas muchos años y además hemos presentado bastantes iniciativas uh -huh. en ese sentido, porque el peso que tiene Araba o que tiene Gasteiz o Vitoria sí. en el territorio, pues es muy alto ¿no? Nos parece que, que vivir en el medio rural no tiene que ser militar en el medio rural, tiene que ser tener acceso exactamente igual a los servicios que tiene una persona que vive en el centro de, de Gasteiz y en ese sentido, pues entendemos que el acceso a la vivienda al transporte, a la sanidad, no esta semana vivíamos una huelga de las personas de los sanitarios que trabajan en el territorio y en el medio rural. no Yo creo que hay que hacer frente a ese desequilibrio porque si no nos enfrentamos a una despoblación a muy fuerte, además eh, muy rápida, de los pueblos, sobre todo en la zona sur de, del territorio. no pues Hablamos de Añana, hablamos de, de Mendialdea Treviño también, y aunque nos parezca mentira, incluso en la besa Presentábamos hace pocas semanas, además traíamos a, a una persona del Parlamento escocés para que nos eh, dijera que, cuál podía ser la fórmula ¿no? para revertir esa despoblación. Sí. Y bueno, eh, planteamos una agencia de revitalización del medio rural y yo creo que, que por ahí puede ir la, la cosa. Fíjese que ayer, que era el, el Día del Mundo Rural, además, sí. el 15 de mayo, tenía ocasión de hablar con ellos y a mí me llamaba la atención que una de las reivindicaciones, y sobre todo de los jóvenes, era la falta de vivienda. Sí. Y pensando en el medio rural, a mí me parecía ilógico, hay mucha gente que se ha marchado, tiene que haber vivienda disponible y resulta que no. Claro, eh, lo que falta igual no es vivienda, lo que hace lo que falta es acceso, acceso a la vivienda. A la vivienda claro. claro, hay mucha vivienda y además en el territorio hay muchas viviendas y muchas viviendas grandes y, y seguramente vacías, pero el acceso está muy muy complicado y la gente joven, pues lo que dices, ¿eh? vivir eh, en un pueblo te tiene que dar más cosas aparte de la vivienda. Tienes que tener educación, tienes que tener eh, trabajo y tienes que tener capacidad de moverte, ¿no? Porque al final si servicios no servicios y transporte. Eh, eso es. Entonces yo creo que el desequilibrio ese existe, hay que darle la vuelta y para eso yo creo que además tenemos que meterlo y va es decir, cómo mojar el resto de áreas y, y meter de manera horizontal la necesidad esa de ruralizar un poco también las normas y bueno y, y, y socializarlo. ¿no? Hablemos ahora de, de energías justo. Hace unos pocos días conocimos esa aprobación inicial del plan territorial sectorial que viene o que tiene la intención de ordenar un poco el, el campo de juego. Lo que pasa es que aquí se ha echado la pelota a rodar antes de que tuviéramos las reglas del partido. No sé ahora mismo, no sé cómo lo ve EH, EH Bildu y con qué tipo de política de energías renovables, que está claro que tenemos que, que ponerlas en marcha, Está claro. ¿están ustedes de acuerdo con qué? Sí, hay que hacer frente al al cambio climático y también a la transición energética. Es verdad, esta semana presentaban el PTS un plan territorial que, bueno, que llega muy tarde, porque mientras ha llegado, eh, han seguido colando eh, proyectos bueno pues eólicos y también fotovoltaicos aquí al lado de Gasteiz por ejemplo estamos hablando de uno de casi 350 hectáreas de placas solares en tierras de alto valor estratégico por lo tanto nuestra apuesta no es esa nuestra apuesta es planificar además eh, lo basamos en tres eh, bueno pues en tres pilares ¿no? por un lado hay que reducir el consumo de energía tenemos que ser sinceros y hay que hacerlo por otro lado más eficientes eh, energéticamente perdón y en la tercera bueno pues hay que implantar energías renovables todos estamos de acuerdo en eso pero hay que hacerlo de una manera ordenada hay que hacer una manera planificada y desde luego yo creo que tenemos que democratizar la energía no solamente para producirla sino también para consumirla y como no, respetando el entorno y respetando la biodiversidad y el territorio que tenemos. Pues Eva López de Arroyave, candidata de HVIL a Juntas Generales, gracias por acercarse a esta una cero, Victoria. Gracias a ti.